¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de prensa de Cauquenes en este punto CL. Durante esta jornada de domingo se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus para la comuna de Cauquenes. Con ello, la comuna llega a 29 casos y la provincia suma ya 41 casos confirmados. Además, durante el día de hoy, la región del Maule presentó el PIC en cuanto a nuevos casos de contagiados con 69 contagiados. Escuchamos el balance regional en la voz de la serenidad de Salud del Maule, Marlene Durán. Bueno, el informe epidemiológico de hoy nos indica que llegamos a 892 casos positivos acumulados en nuestra región desde el 3 de marzo. Durante las últimas 24 horas se sumaron 69 nuevos casos. Estos son 15 de la comuna de Talca, 10 de la comuna de San Rafael, 9 de la comuna de Curicó, 8 de la comuna de Parral, 3 de San Javier, 3 de San Clemente, 3 de la comuna de Maule, 2 de Molina, 2 de Linares, 2 de Teno, 2 de Cauquienes, 1 de Villa Alegre, 1 de Constitución, 1 de Romeral, 1 de Colbún, 1 de Yerbas Buenas, 1 de Longaví, 1 de Gualañé, 1 de Retiro, 1 de Pencahue y un paciente que es de Santiago. Eh, bueno, con esto, como dije anteriormente, llegamos a 892 casos acumulados al día de hoy. En cuanto al motivo del aumento, eh, esto se debe netamente al aumento de circulación viral que existe en nuestra región. Nosotros estuvimos llamando a estos pacientes y, por ejemplo, en San Rafael, donde tenemos un aumento brusco de casos que estamos llegando ya a 35, 33 casos activos eh, para una población tan pequeña. Nosotros nos estuvimos entrevistando y la verdad es que son familias grandes que todas salieron positivas. Por ejemplo, tenemos una familia donde 14 integrantes de ellos están positivos y ellos reconocen que, bueno, se reunieron para el Día de la Mamá, hubo una persona que estaba positiva que obviamente no lo sabía y así se fueron contagiando todo. Yo creo que ahora estamos viendo nosotros eh, el resultado de, de los fines de semanas anteriores, sobre todo del fin de semana del Día de la Mamá, donde muchas familias se reunieron, no hicieron caso al llamado que nosotros hicimos de que por favor no visitaran a los adultos mayores, de que se mantuvieran en casa y ahora estamos viendo los resultados en este gran aumento de casos que estamos teniendo en la región yo creo que hay que tomar conciencia y considerar que en este minuto cualquier persona puede estar positivo, o sea nosotros lo podemos ver sano pero eso no significa que la persona esté sana y no esté transmitiendo el virus, entonces usar las medidas de protección, usar la mascarilla, lavarse constantemente las manos y tratar de no estar con nadie que no sea de nuestro grupo cercano y con las personas que nosotros eh, por obligación de repente por, por compartir en el trabajo tenemos que estar pero siempre usando las medidas de protección en este minuto con la circulación viral que existe en nuestra región cualquier persona puede ser positiva. Y ya lo señalábamos, a nivel eh, comunal, hoy se registraron o se informaron dos nuevos casos. Por lo tanto, también damos a conocer el informe de data realizado por cauquenesenet.cl. En los últimos siete días se han registrado 12 nuevos casos de COVID-19 en la provincia de Cauquenes, de los cuales 8 corresponden a la comuna de Cauquenes y los cuatro restantes a Peyúgue. Las tres comunas de la provincia de Cauquenes suman hasta la fecha 41 casos confirmados de coronavirus desde que comenzó la pandemia y representan el 4,5% de casos a nivel regional. En el Maule ya son 892 personas las que han contraído el virus. Si se hace una relación entre el número o la cantidad de test de pesquisa que se han tomado en los centros de salud pública de la red provincial, que según lo informado por el Hospital Base de Cauquenes San Juan de Dios hasta el día de hoy son 736 desde que comenzó esta emergencia, los casos positivos corresponden a un 5,57%. Del total de contagiados de la provincia, la comuna de Cauquenes concentra el mayor número de casos con 29 contagiados, que equivalen a un 70,7% de casos provinciales y a un 3,2% de casos de la región. Peyúgue, por su parte, con sus 10 casos representa el 24,3% de contagiados a nivel provincial y el 1,1% a nivel regional. Chanco, con sus dos casos, representa el 4,8% de contagiados en la provincia y apenas el 0,2% de casos maulinos. Cabe destacar que del total de casos de la provincia de Cauquenes, actualmente hay 19 casos activos, los que equivalen al 46,34% de los casos pesquisados en las tres comunas desde el arribo del virus a nuestro país. Cauquenes con 12 casos activos, Piyúe con 7 y Chanco por el momento y actualmente no mantiene casos activos. A nivel regional, entre las 30 comunas de la región del Maule, Talca concentra la mayor cantidad de casos equivalente al 30,2% regional, seguido por Curicó con el 14,3% y Linares con el 6,5%. Cauquenes se ubica en el puesto 10 de la tabla regional con un 3,2%. Peyúgue, en tanto, está en el lugar 20 y Chanco en el 27, que junto con Licantén tienen el men la menor cantidad de casos, solo dos casos, mientras que Vichuquén y Empedrado son las dos únicas comunas de las 30 de la región que no presentan casos. A su vez, los casos de la región del Maule corresponden al 1,29% del nivel nacional en el Maule, la mayor cantidad de casos se ubica en el rango etario de entre 20 y 34 años. La distribución por sexo es de 46% para mujeres y un 54% para hombres. Finalmente, la cifra de fallecidos del Maule llega a 15 personas. Representa un índice de letalidad regional por COVID-19, de 1,68% y representa el 2% de personas fallecidas a nivel nacional. Y el traslado de pacientes desde la región metropolitana hasta nuestra región también ha sido tema de polémicas en los últimos días. Durante este domingo llegó hasta nuestra región el paciente número 19 que fue trasladado en un helicóptero de carabineros hasta el Hospital Regional de Talca. Bueno, en este domingo, en la tarde, estamos recibiendo, como ustedes ya han presenciado, un paciente proveniente del área metropolitana, COVID-19, que es el número 19, entiendo que estamos aceptando eh, como hospital regional apoyando a toda la red, que es lo que corresponde hacer. Eh, ¿Cuál es la situación de IRCA más crítica en, la, en el Hospital Regional de Italia? Bueno, como ya se ha comentado, durante estos últimos días, en realidad nuestro hospital está eh, con estos pacientes llegando a capacidad límite en la unidad de Paciente Crítico Adulto Y en la práctica, como todo, eh, digamos todo el, el país, estamos organizados para eh, tener algún jugo de, de, de pacientes disponibles utilizando otros ventiladores mecánicos que no son muchos en realidad los que tenemos, que corresponden al área pediátrica, y estamos organizando eh, en este momento la situación de que utilicemos estos elementos para pacientes adultos. Como ustedes entienden, esto en las situaciones normales no es digamos lo que se estila pero dado que estamos en esta contingencia... Regional, nacional y mundial es eh, eh, lo que tenemos programado hacer. ¿En qué hay? principalmente se acondicionan para eso? No, en realidad son equipos que son susceptibles de, de utilizarse tanto en adultos como en niños. ¿no? Lo que pasa es que en este momento están en las unidades de pacientes pediátricos, pero es el tema que estamos solucionando. Finalmente, para los pacientes de la red, sean de Santiago o sean locales nuestros, y vamos a tener que utilizarlos. O sea, son 19, 20, doctor, ya no hay más capacidad de cama, ¿no es cierto? O sea, en realidad el hospital, este hospital tiene capacidad para 655 camas, pero estamos hablando de que lo que se está llegando al límite son 33 cupos de, de, de camas críticas, digamos. El día de ayer, en tanto, llegaron dos nuevos pacientes en estado crítico hasta la región del Maule, trasladados en dos helicópteros Black Hawk de La Fach. El Ministerio de Salud articuló el traslado aéreo de dos pacientes que estaban graves desde Santiago hasta el Hospital de Talca. El operativo se llevó a cabo gracias al apoyo de la Fuerza Aérea de Chile, que por primera vez utilizó dos helicópteros Black Hawk durante esta pandemia. Para el traslado de dos personas que se encontraban en estado crítico, de acuerdo a lo señalado por el director del Servicio de Salud del Maule, doctor Luis Jaime, esta derivación obedece a la forma en que se encuentra estructurado el sistema de salud. Bueno, eh, nosotros estamos integrados a una red asistencial de to en todo el país, es una red integrada, se llama Unidad Centralizada de Gestión de Cama la cual distribuía a los pacientes en, en cualquier eh, circunstancia, no solamente en circunstancia COVID. En este momento ha cobrado una eh, especial importancia, en este momento, eh, esta red integrada, de tal forma de que eh, los pacientes son distribuidos según la disponibilidad de camas, camas críticas en particular, en este momento son, son las que son elegidas. Eh, estos dos pacientes que vienen de Santiago eh, son pacientes críticos, son pacientes graves. Eh, desconozco exactamente la, la, la condición de ellos, pero sin embargo vienen a ocupar eh, nuestras camas que están disponibles para toda la red asistencial. Eh, en la mañana de hoy teníamos 17 camas en unidad de cuidado intensivo disponibles en la región. En los tres establecimientos, de la red privada además que se ha sumado a esta a esta red eh, asistencial. Eh, aún disponemos de camas críticas nosotros. Eh, tenemos, si ocupásemos estas dos más, vamos a tener 15 disponibles en la red. Sin embargo, podemos crecer más con, con eh, otras eh, situaciones o otras soluciones ventilatorias eh, eh, que podemos ocupar en máquinas de anestesia que cumplen el mismo rol. Eh, tenemos en la red asistencial alrededor de 22 más y otras eh, instancias que estamos reconvirtiendo, otros seis ventiladores mecánicos eh, que eran no invasivos en invasivos. Así que aún tenemos eh, una brecha bastante eh, satisfactoria para nosotros, a pesar de que eh, hemos recibido ya hasta la fecha eh, 20 pacientes en nuestra, en nuestra red. Muy bien, de esta manera llegamos al final de este especial de prensa de cauquenesnet.cl recordando nuevamente que los casos locales de coronavirus en Cauquenes llegan a 29 y a 41 a nivel provincial. También este, mencionar que actualmente en nuestra provincia hay 19 casos activos. La invitación es a que se siga informando todos los días a través de nuestra página www.cauquenesnet.cl por habernos acompañado. Muchas gracias.